saludos cordiales eh, os habla luis de frixline eh, emitiendo en directo desde madrid estamos en la vaguada en esta ocasión en el barrio del pilar en madrid eh, PRIXLINE siempre emite en directo eh, en esta ocasión quiero enseñaros cómo ganar dinero hasta 800 euros en un mes que está ganando susan es esta chica que veis aquí a mi lado ¿Puedes, puedes desbloquear un momento el móvil para enseñárselo a los lines 800 euros se va a ganar ahora en septiembre en un solo mes alquilando su habitación tiene una habitación donde ella vive y va a ganar 800 euros. Entonces es una buena idea para ganar un dinero cuando uno puede hacerlo. Tiene una habitación para poderla alquilar. Entonces, Susan, que lo que lo ha hecho, lleva ya unos meses. ¿Cuánto tiempo llevas alquilando? Pues, eh, empecé en, en mayo. ¿En mayo empezó? Más o menos mayo. Sí. Mayo, junio, julio. Lleva tres meses. Nos va a contar su experiencia. Ha tenido ya cinco huéspedes: ha tenido a un chileno, a un inglés, a un español a un chino y a un venezolano. Y ahora le viene un médico que es el que le va a pagar 800 euros por 30 días de habitación. Sí, nos un lo, traumatólogo. Nos lo va a contar todo, cómo es el tema de la comunidad de vecinos, si te dejan no te dejan, si el Estado te pide impuestos, si te paga bien, qué aplicación utiliza. vale Me ha parecido una idea interesante para contaros, porque Prisline os quiere ayudar, aparte a venir a España, pues a que ganéis dinero. vale podéis preguntar los que estáis ahora en directo en los comentarios que, que, que vemos las preguntas luego al final del vídeo os doy las ofertas de trabajo que han llegado hoy a press y los que veis luego el vídeo poner las preguntas en los comentarios y suscribiros el que no esté suscrito y darle a la campana para que os avise la aplicación y si os gusta el vídeo darle un like porfa que eso nos anima mucho susan antes de todo qué tal cómo ha ido la, la experiencia con, pues, que, con la aplicación que utilizas? cuéntaselo pues, a los PRIXLIGHTS pues bien la experiencia en este tiempo de, desde mayo ha sido bastante positiva y interesante también y bueno porque lo tenemos como otra fuente de ingreso aparte de que puedes conocer más más culturas otras lenguas has ganado mucho dinero ¿Qué es lo que les interesa a los PRIXLINERS sobre todo bueno al principio con los tres primeros huéspedes pues no, no era mucho porque tenía que hacer un descuento y pero ¿Qué, bueno qué aplicación estás utilizando antes de nada pues ahora mismo estoy utilizando Air, la aplicación airbnb y paga bien la aplicación que la podéis descargar desde, eh, desde vuestro móvil y ¿Te pagan a tiempo y bien? Sí, sí, te pagan muy bien. Te ah, llega un día el huésped y al día siguiente, la, a la, o sea, a las 24 horas, el. ¿Te llega el dinero al banco? No, te, la plataforma RBNB te manda un mensaje en el que te dice: Ya te hemos hecho la transferencia por X. Eh, te tendría que llegar antes del día tal pues entonces ya sabes que en ese plazo pues ya eh, estás pendiente y suelen tardar a partir de ahí dos o tres días y el, lo tienes en tu Susan, cuenta. el precio de la habitación quién lo fija tú misma El sea, sea, un, precio uno, que tú quieras poner uno mismo sí pero y... vuelvo a insistir en que con los tres primeros huéspedes aunque tú pongas un precio eh, la plataforma te recomienda hacer un descuento pues para captar a, a más. Te ayuda, digamos, a, a fijar el precio óptimo, ¿no? Porque sí. me has dicho que hay veces que, que pones un precio y se te llena la habitación de gente que quiere estar. Y luego, si a lo mejor pones el precio muy caro, ya no hay. ¿no? Sí, no sé. Como ahora en ya... este momento, ¿no? Que ahora no tienes inquilino. Ahora mismo no. Pero tienes ya una reserva de 800 euros para septiembre. Sí, para. Ya lo tengo confirmado y reservado de un peruano que es un traumatólogo que viene. El 29 de septiembre hasta el 31 de octubre y que por lo visto pues de Perú aquí le, han, le van a mandar para que haga un, un trabajo en la clínica centro. Es Entonces y... le, le viene bien por la zona, claro, porque le pilla a 20 minutos andando entonces eso lo miran bien lo miran mucho también cómo ha sido tu experiencia con los cinco huéspedes que me has dicho que has tenido a un chileno a un inglés a un español a un chino y a un venezolano dile a los que son los cinco huéspedes que ha tenido en estos tres meses uh -huh, económicamente contenta no sí es buena bueno, idea ¿no? O sea, sí sí, sí no, no está mal de, sin, sin, sin, moverme, de ingreso, sin moverte ¿no? de, de casa de tu casa sin pues para ganar dinero desde casa nunca mejor dicho <risa> claro y te no tienes que hacer prácticamente nada simplemente pues no, hombre, eh, a, a, a, eh, acondicionar la habitación donde que vayas a alquilar, alquilar y bueno el cuarto de baño también o sea las zonas así un poco que pero cocinarle no hay que cocinarle no yo oh, o en sea, principio la, la, cocina? la cocina solamente con el primer huésped le dejé cocinar pero con los otros pues no porque prácticamente por por el tiempo que han estado tampoco han tenido mucho tiempo de poder cocinar nada sí, sí. Pero, eso se debería meter en el, en el precio de, de alquiler cosa que yo no hice y no he hecho todavía te saludan en este momento desde el chat saludos a todos los Hola, que mismo. Cleaners. claudia edilma me, me dice que te salude en su nombre buenas tardes saludos también a william castro vale. buenas tardes william y a los que lo veáis luego el vídeo también ¿Cómo ha sido tu experiencia con los huéspedes? Cuéntanos un poco cada uno con el chileno, que fue el primero, ¿qué tal? Bueno, pues el chileno vino 15 días, eh, un chico súper agradable, educado, responsable, respetuoso, eh, hablador, bueno, un encanto de chico, eh, que vino a pues a conocer prácticamente Madrid, porque te... a él le gusta viajar mucho, sacar fotos, y entonces él pues cogía por la mañana o al mediodía y se tiraba todo el día fuera de casa, sacando fotos, visitando museos, visitando... ¿Y te Enriquece mucho, ¿verdad? Porque conoce gente de todo el planeta, ¿no? Sí, sí, pero en mi casa ahora mismo parece una ONG europea, vamos. ONG, porque... pero que te pagan bien. ¿Qué me pagan? Te pagan bien, que 800 euros se gana ahora en un mes. Bueno, con, con uno solo, sí. ¿Con uno solo? ¿Qué sí. tal con el inglés? Luego te viene un inglés, un hooligan me ¿no has dicho. Eh, un, julio, los un hooligan que, madre mía, que ya no le vamos a volver a tener porque fue un desastre de chicos, madre mía. Nada más verle aparecer por, por la puerta, di, nos dijimos, madre mía, este... Pero bueno, con, el, con la aplicación esta te, hay como un seguro, ¿no? O que, que el inquilino, si te causa algún destrozo o eso, creo que... Sí, cubierto, pero bueno, no, no destrozo, destrozo chico... no lo has dicho. Claro. Pero digo, o sea, el de baño pues ha hecho un desastre eh, no respeto las cosas luego el mismo día de bueno, pues que lo sepan también ¿no? de que se tenía que marchar pues apareció el, el al día siguiente a las 9 de la mañana se borracho, tenía que marchar y viva iba a perder el avión y entonces mi marido le dijo porque dejó le dijo el cuerpo pues, eh, puedo quiero dormir y ducharme y mi marido le dijo no no que pierdes el avión <risa> puerta y betty este era el inglés que era un hooligan que venía a un partido de fútbol sí a la ¿No? final de la Champions luego Club. vino a su habitación alquilada en airbnb para los que os conectáis ahora un español oh, un español muy majo ¿Qué tal de Oviedo con el español que Saludale, a lo mejor te está viendo a quién al español a, no sé el inglés con... no creo porque mario la... se llamaba mario el español el inglés se hablaba español, ¿o ¿no? Eh, el inglés se Florida? llamaba Anthony, que no hablaba nada el de inglés español. No voy a de que le has puesto un poco mal. Y el chileno se llamaba... Ay. No te acuerdas. Anthony, Anthony que muy majo. Anthony, si me estás viendo, saludos. Y el chino, ¿qué tal? Luego vino un chino. Y el chino, bueno, el chino apareció en casa a las 10 de la noche, nada, vino a ducharse y se metió en la habitación a dormir y al día siguiente, bueno, no el mismo día a las tres o las cuatro se fue porque o sea, salía hay, hay que casi ni los ves no porque es que viene, hay gente que vienen eh, como si dijéramos de paso Sí, a dormir o pasar la noche Claro, entonces, y claro. cuánto paga uno de estos de paso por ejemplo con el chino cuánto ganaste que a lo que les interesa a los eh, clientes, ¿sabes el negocio retorno con el chino no, no, por, por cinco, día no fueron veintipico eh, euros nada por una poquito. noche no? claro poquito. la cuestión está en la habitación ocupada no con los que más hemos ganado han sido con el chileno y con la venezolana ¿Qué tal con la venezolana que nos has contado que es la que nos queda de los cinco inquilinos que has tenido hasta ahora pues está venido cinco días era eh, era... aquí no siguen muchos venezolanos eh? Era así. Igual te está viendo. Eh, por lo visto, eh, ella es venezolana, pero vivía aquí en Madrid. Eh, por problemas de pareja, bueno, se fue. Se, se iba a volver a Italia con con sus hermanos a vivir. Entonces estaba. Pero ¿La fue, fue positiva o no? Sí, agradable tampoco tratamos mucho con ella Nos o sea dice que... william castro ahora mismo en directo dice la hostelería está preocupada por esta modalidad de airbnb ¿Por qué? que está resultando mucho más fácil y económica que un hotel lo denominan el uber hotelero qué opina aquí una empresaria de airbnb que se haga que se ha ganado ya cuánto puede llevar ganado en tres meses pues ahora mismo Sin contar los 800 que te caen ahora en septiembre pues, es que está muy contenta porque que ha dado aquí el autor de septiembre a un médico por 800 euros, ¿no? Pues mira, a través de Airbnb. Pues mira, contando los otros. Sea, hasta ahora serán con estos Como 1100 1200 mil doscientos, euros sin moverse de casa. Eso sí, porque tiene una habitación. Oye, por cierto, que creo que es muy importante, muy importante las fotos que pones, no, en la aplicación para el, que te vengan los inquilinos. Sí. Las la que... en las fotos que pongáis, trilines y en el precio. Sí. el precio hemos hablado al principio del vídeo que si pones muy caro no te viene nadie pero si pones muy barato te viene mucha gente pero claro sacas poco el tema de fotos tema de precio en la habitación nada el precio tiene que oscilar de, pues entre entre mínimo 20 euros más menos de ahí no porque es regalado ya a los pues qué es. precio le recomendarías poner por una habitación normal ella vive aquí en Madrid vale pues claro depende de donde esté la la casa no es más caro más barata supongo no algo claro. un pueblo es más barato el yo recomiendo un precio entre 20 y 30 euros por una no. habitación en Madrid no sí no más por noche quieres decir ¿verdad? por noche por noche no más y el tema de las fotos como aconsejas y las fotos pues bueno yo yo puse okay. fotos de la habitación eh, que además le hemos dejado muy, yo he visto está más... muy bien. tienes ahí alguna foto para que la vean los prilines? Sí. enséñasela porque hombre, yo sé que susan porque hemos hablado ahora antes de hacer el vídeo voy mirando lo que habéis ponido en el chat escucha que ella primero dijo que el precio lo había puesto muy bajo luego lo subió y lo subió demasiado, y ahora al final ha encontrado un precio óptimo. Y está más contenta, que es cuando ahora le han, se la han reservado para un mes, que le sacan el mes 30 días, 800 euros. no ¿Es así, Susan? Sí. Enséñales alguna foto así para que la vean. Más que nada por curiosidad. Yo creo que es una buena idea, Prislinas. Mira, esta es una foto. sí. A ver, sí. Muy bien, muy bien luego puse también Pues nada, el cuarto de baño otra zona común a compartir y bueno y también según otros anuncios que vi pues también pusieron la foto del, del portal del ascensor de la entrada del salón Me dice william castro que dice tu invitada es una excelente anfitriona de la app ¿Eh? por no sé lo dice william por qué william luis diego jiménez dice hola yo en costa rica trabajo mi tiempo libre como conductor de uber en españa podría trabajar en esa modalidad claro que sí luis en uber y en cabify están contratando constantemente os voy a poner luego cuando edite el vídeo aquí mismo pongo el dedo para acordarme ah. un enlace al vídeo que hice tenemos dos vídeos con un conductor de cabify aquí en madrid y ahí te lo explica perfectamente están contratando gente de fuera de dentro sin ninguna dificultad vale aunque hoy estamos hablando con susan cómo ganar dinero cuando tienes una habitación que puedes alquilar tienes algo importante más que decirles porque Mira lo que ha preparado susan yo no sé si os lo he contado todo aquí, digo, antes de emitir, prepárate todo lo que le dices a los clientes. Algo sí. importante que no hayamos tratado. No, pues. Porque si no, paso ya a decirle las ofertas de trabajo de hoy que han llegado. El, no, lo que el punto que has comentado de que es como el... No, sí, ¿eh? espera, perdón, perdón, perdón. Luis Diego, es con papeles, necesitas papeles, porque si no hay una aplicación no te pueden contratar. Vale, sin papeles está lo de lo de Globo lo de globo pero lo de uber y cabify te piden papeles pero bueno tenemos otros vídeos como regularizar la situación Perdón, usa. Ah, luego en... eh, hay, una, hay una pregunta insisto el globo, hacienda te coge dinero estos 800 euros para ti como de vale? momento no lo sé llevo dos o tres meses la momento... no te ha dicho nada no? No de momento, ya creo que de momento no porque no son elevados y los vecinos los vecinos del bloque no notan ahí mucho. Tráfico. Es, mmm, pues no, no, no, no. Pueden ser. Familiares, ¿no? Un claro, chino que ha venido de China, a ver. Exactamente. O... exactamente. Pueden en ser inglés, familiares que vino aquí, ¿no? o.. Eres muy internacional. ¿no? Sí. Tengo familia por todo el mundo. <risa> no pasa nada, eso sí. A los huéspedes les, les tengo puesto un horario de. De entrada por la noche en caso de que salga. Que no pueden venir más tarde de una De la hora. una. De la una más tarde no. Porque a partir de esa hora, pues pueden molestar el pitido de, sí, que no es de que del te telefonillo a, a los vecinos que a lo mejor están durmiendo. O sea, no es plan. Entonces, es la única regla así. O sea que poner reglas como un hotel y todo. tú crees que los hoteles, como nos dice William, pueden estar preocupados? no, no deben estar preocupados, esto es otra cosa pero tú estás muy contenta, ¿no? o no, con la idea sí, sí No lo dices sí. Muy así? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno no, hombre, ah, sí, porque... 800 euros al mes no, pero, sí, claro. pero porque antes si lo estaba, ahora estoy así, así porque nos no falta... bueno, de eso, pero... aquí ¿Ah, has ¿qué? puesto el precio muy caro la idea es muy, buena, es muy buena. Es muy buena, ¿no? Pero ahora estás contenta que en septiembre 800 euros. ¿Qué? Escucha, que voy a leer las ofertas. A ver, Lines, ahora leo las ofertas, dice, mira, mira, te está diciendo, ya te sale un cliente. Juan Fuentes dice, si no tengo papeles, ¿me alquilas una habitación y el precio? Yo creo que sí, ¿no? Porque tú no pides papeles hay para dormir, o si sí pides... Díselo. Pido, pido, pido se el DNI y... No, el pasaporte te va a dar también. Y ¿no? el pasaporte, sea sí, una foto. Y bueno, luego quiero saber el, el tiempo porque eh, es mínimo un día, máximo 15 días. Pero vamos, que a yo le alquilaría la habitación, ¿no? si es entre un día y quince días sin problema pero el médico se hace aquí los meses enteros. bueno también pero ese porque con el pasaporte te vale pero es. y siempre que sea por la contrata por el RNB, claro claro que tiene que ir por RNB, no? Sí y tenemos claro claro o sea que tú recomiendas la aplicación airbnb que conste PrisLine que aquí no trabajamos sí. para airbnb ni nada nos sí, sí, no sí. esto es una idea para que gane dinero de los que nos estáis viendo y escuchando quien quiera venir a nuestra casa eh ¿Y pues ¿qué se tiene se que buscar que... en BNB, Susan se tiene que Pilar o que buscáis eh, o no quieres decirlo Dale no, nombre, ¿no? Eh, se tiene que mi meter que tengo que dar las ofertas que del se día. tiene que meter en el bnb y, y buscar eh, mi oferta para eh, el barrio Fuencarral el pardo mi nombre es susan Vivian Garrett. Vale, aunque esto no es publicidad tampoco no lo hacemos con... esto es más que nada una idea de ahí, ahí me encontraréis Prisliners, ofertas que han llegado hoy a Prisline. están buscando van a abrir un nuevo cine en lugo están buscando personas para la atención al cliente y puestos de taquilla bar y portería enviar eh, la candidatura la solicitud os digo el email cv arroba hr guión medio k de kilo de españa, ed españa vale repito cv arroba hr medio cada kilo en españa en españa p de pamplona puntocom para un nuevo cine en lugo están buscando muchos puestos el que no eso en el twitter de el que si no me ha entendido bien o algo que ahí tengo todas las ofertas que voy poniendo cada día otra oferta están buscando conductores de autobús para girona y costa brava piden el carnet de o equivalente vale hay que enviar el currículum a selet arroba a .com. S de Salamanca e de España, L de León e de España, C de casa arroba, a de América, P de Pamplona, T de Toledo, y de Italia, B de Barcelona, U de Uruguay, S de Salamanca.com, ¿vale? Conductores de autobús. Que le Otra lea. oferta del día. Ahora, ahora os miro el chat, que os estoy leyendo las ofertas del día, Prisliners. Ingeniero comercial junior, ingeniero comercial junior para Madrid. El currículum mandarlo a alba.puntovicent@exceltic.com. Aunque estéis fuera de España, mandarles el currículum. Que muchas de estas empresas, como os digo, siempre están buscando gente y no cubren. Si os veis capacitados para la oferta, aplicar, ¿vale? Que os pueden incluso arreglar los papeles. Yo no lo puedo garantizar, pero lo veo muchas veces que se quedan las, las vacantes. Ingeniero de pruebas con automatización para participar desde Madrid en un proyecto tecnológicamente avanzado, estable internacional del sector aeronáutico. El currículum hay que mandarlo a veronica.arcia.exceltic.com El que no me haya entendido, que ya le que dé la del... al vídeo o al Twitter de pre -Line, Que no lo hago por el Twitter que tenemos muchos seguidores, es para ayudar. Cocineros. Para los hoteles están buscando 10 cocineros, la empresa se llama Marshall Resort. Lo digo bien, Susan, Marshall con Juan. Ma Mar Resorts. Resort. Vale, buscarlo en Google. 10 cocineros en este momento para sus hoteles en Tarragona, España. Tarragona, sí. o sea que si alguno sabe cocinar bien, a aplicar, a aplicar. Mar se Marshall Ayer en el chat de ayer nos hice. Oh, claro. ah, se me olvidó aquí una pregunta. Eh, eh. Eh, yo ya no, no me acuerdo la pregunta ya no la veo había ah, una pregunta me hicisteis ayer que se me pasó así ah, el consulado español en México tiene bolsa de trabajo y pueden orientar Brillines no me acuerdo la pregunta de ayer voy al chat de hoy dice Luis Diego Jiménez la... Luis disculpa por estar claro yo tengo mi licencia de Costa Rica y el pasaporte eso no me alcanza para conducir en Uber o Cabify. Tendría que tener el permiso de trabajo. Claro, Luis, si tienes que trabajar en España, necesitas el permiso de trabajo aquí. Eh, os he hecho unos vídeos de cómo conseguir el permiso de trabajo. Hay varias vías. Hay uno que tiene mucho éxito. ¿Y lo puedes convalidar? Claro, te lo, bueno, el carnet se lo pueden convalidar. El carnet te lo convalida. Pero es lo que quieres el permiso para poder trabajar aquí legalmente. Hay, hay varias vías, vale. Mírate los vídeos, te lo pongo también aquí ahora en una tarjetita cuando edites este claro, vídeo. Pero también ayuda a tener el, el sí. contrato ¿no? de trabajo claro, y es... luego te. Aparte de tener el carnet de conducir, que lo tiene. El certificado Luis. de penales. Ah, sí, siempre se me olvida decir: mira, los que vengáis a España, como turista, como queráis. Gracias por recordármelo, Susan. Traeros un certificado de penales de vuestro país, como que no sois delincuentes. Eso es lo más importante que si algún día para aquí y de enfermedad aquí, a lo mejor bueno y de enfermedad también si quieres pero sobre todo el de penales bueno y el de enfermedad también si algún día para por aquí la policía oye vas con tu certificado mire yo tengo aquí un certificado de mi país que no soy un delincuente y mira, y si quieres, tengo otro que no tengo enfermedades infecciosas. No os no dicen nada, de verdad. Claro. Esa es la clave, ¿vale? Que siempre es lo que. O si no, en la embajada. En la embajada, si estáis y aquí. Y preguntad en... si os tenéis que vacunar aquí, porque a veces los españoles, cuando vamos a viajar a otros países, nos tenemos aquí que, que vacunar. Sí, aquí lo que os piden es un certificado de que no tienes enfermedades infecciosas. Uh -huh. ya está. Pero sobre todo el de penales. Si estáis aquí en Madrid o en España, pedidlo en vuestra embajada. También os lo dan, ¿no? Escucha que nada, Susan, ¿quieres añadir algo más de alquiler de habitación que no quiero Pues nada, que a, que a quien le interese que. ¿Qué tiene que hacer? Que ¿Tú cómo, lo hiciste? Con... ¿Cómo lo hiciste? ¿Así rápidamente? Pues... te dio la idea y luego qué hiciste? ¿Qué? le dio la idea, alquiler sí. la habitación, quieres ingresos, alquiler la de la habitación. me dio la idea, Freelance eh, con... me dio la, la idea y me ¿Cómo lo... lo hiciste? Así rápidamente. En, en cinco entré, segundos. Entré en Google en Google Play. Eh, si sí, en play store perdona y, ahí y me la descargué y a partir de ahí pues ya eh, fui metiendo datos poniendo fotos y, y ya está es básicamente eso luego eh, tiene su propio calendario sus propios mensajes y la verdad es que es muy contenta, completa 3 meses está produciendo muy bien. y contenta ¿no? está muy bien la recomiendo Brilines, hasta el próximo vídeo Prisal siempre emite en directo. el que vea esto y que no esté suscrito que se suscriba ahora mismo y le dé a la campana. Si os ha gustado, darle un like. Si lo oís en Spotify, un corazón verde. Sí. Muchas gracias por haber estado ahí. Susan desde Madrid, Luis desde Madrid en directo. Prisal siempre en directo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.